Piensa en todos los que ves a diario en el trayecto a tu trabajo, en el mercado, el basurero, afuera de tu casa. Soportan el frío, la lluvia y la hostilidad. La escena es dolorosamente común. Los mejores amigos de los hombres terminan en las calles, expuestos al hambre, al sufrimiento, al maltrato, a la crueldad y a la indiferencia humana. La Ciudad de México tiene un serio problema de abandono de caninos, aún cuando se reformó la Ley de Protección de Animales. En los últimos seis años fueron registradas 5.054 denuncias por abandono y maltrato de estos. A pesar de que los índices varían considerablemente de una delegación a otra, las estadísticas muestran un promedio de por lo menos dos denuncias diarias. Este fenómeno deriva principalmente porque los dueños no pueden asumir los gastos que implica su cuidado porque ya no los consideran tiernos o graciosos, Otros simplemente porque son extraviados. Existen diversas instituciones encargadas del rescate, cuidado y búsqueda de un lugar para los caminos. entre ellas Rescate Animal Adóptame México, Protectora Nacional de Animales, Presencia Animal y Yo como perro. Lugares como nuestro plantel CCH Naucalpan aceptan la entrada de estos animales. Aquí la mayoría de la comunidad estudiantil les brinda atención y cuidados. A su vez, fomentamos la adopción de perros o cualquier otro animal que se encuentre en situación de calle. Es por ello que debemos tener en cuenta que los perros son seres que sienten, sufren y perciben como cualquiera de nosotros. Abandonarlos puede costarte una multa de 2.400 pesos o un arresto de 36 horas. Los perros no son un objeto que simplemente se puedan desechar o dejar en la calle. Al igual que nosotros necesitan nutrición, cuidado, amor y protección. ¿Y tú qué cultural le muestras a los caninos?